Bueno, por lo que veo, no os gustan los vídeos en que hablo, en que hago vlogs normales Os gustan más los cortos y cosas experimentales, animaciones, o sea, lo otro que hago Así que pararé de hacerlos y eso lo haré solo en Tumblr En Tumblr escribiré mis vlogs con B alta y con V, y los vlogs con V dejaré de hacerlos Y solo en Tumblr podréis leerme lo que me gusta decir y los otros eran cortos y cosas así Por lo que veo que no os gusta Ah sí, también he cambiado la, los, los que ya están subidos a YouTube, los dejaré Por si queréis cambiar de opinión y algunos os acaba gustando más Como el suscríbete que está de moda, que es una crítica Pero no lo habéis entendido De este vídeo cambié la descripción Los otros que hice también son críticas y sí pero... No me entendéis... Bueno... Lo que quería decir es eso, que dejaré de hacer blogs con V y escribiré más, escribiré más en Tumblr. Tumblr, un con sí, sí. Bueno, es igual. Adiós.